Me complace invitarles al primer encuentro nacional en datos abiertos. La verdad es que es una enorme satisfacción presentar este evento que se va a celebrar en la ciudad de Barcelona el 21 de noviembre del año en curso. Considero que es una gran idea este encuentro, al menos por tres motivos. En primer lugar, porque trabajar los datos abiertos, la gobernanza de datos, es una, una forma de mejorar las situaciones públicas. En segundo lugar, porque considero que los profesionales en datos abiertos, tienen que ir sus redes y configurar lo que llamamos una comunidad epistémica profesional que sea potente. Y en tercer lugar, creo que es una gran idea que este encuentro tenga un leitmotiv, tenga un objetivo, que es la cohesión territorial, que abarca un, un amplio espectro de servicios y políticas públicas para conseguir digamos, este elemento tan decisivo en nuestro país. Muchas gracias. Les esperamos.